Nathaniel Hawthorne tuvo una infancia difícil debido a la muerte de su padre, del mismo nombre, que murió cuando él tenía solo cuatro años. A partir de entonces la vida de Hawthorne se volvió compleja y al mismo tiempo fascinante, particularmente debido a su pasión por la literatura. El cuento de hoy, El paraíso de los niños, es una recreación de la caja de Pandora el mítico recipiente de la mitología griega, tomado de la historia de Pandora, la primera mujer creada por Éfeso por orden de Zeus, que contenía todos los males del mundo. Y ahora vamos a dar comienzo a este maravilloso cuento. Espero que sea de tu agrado. El Paraíso de los Niños, un cuento de Nathaniel Hawthorne. Pasaron los días de oro de octubre, como tantos otros octubres han pasado, y pasó el obscuro noviembre y la mayor parte del frío diciembre también. Por fin llegó la alegre Navidad, y Eustaquio llegó con ella haciéndola aún más alegre con su presencia y al día siguiente de haber llegado él cayó una gran nevada. Hasta entonces el invierno parecía haberse retrasado y nos había dado muchos días tibios que eran como sonrisas en su rostro arrugado. La hierba se había conservado verde en los sitios resguardados, tales como los escondrijos de las verdientes que miraban al sur y a lo largo de las cercas de piedra que no dejaban pasar el viento frío. Aún no hacía un par de semanas que los niños habían encontrado un amargón en flor en la margen del arroyo umbrío, precisamente a la salida de la cañada. Pero ya no había ni hierba ni flores. ¡Qué nevada! Mil millas de tierra cubierta de nieve hubieran podido verse entre las ventanas de Tanglewood y la alta montaña. Si la vista alcanzase tan lejos entre los remolinos de copos que blanqueaban toda la atmósfera. Parecía como si las colinas fuesen gigantes, que se estuviesen entreteniendo en tirarse unos a otros monstruosos puñados de nieve. Tan espesos caían los copos, que hasta los árboles que estaban a mitad del camino valle abajo, quedaban ocultos por ello la mayor parte del tiempo. Algunas veces, es verdad... Los pequeños prisioneros de Tanglewood podían divisar el confuso contorno de la gran montaña y la lisa blancura del lago helado al pie de ella, y las manchas negras o grises de los bosques en la parte más cercana del paisaje. Pero esto eran, sencillamente, claras en la tormenta. Sin embargo, los niños se regocijaban con la nevada, ya habían trabado conocimiento con la nieve, dando saltos bajo ella cuando caía más espesa y tirándosela unos a otros apuñados, precisamente como ahora mismo lo figurábamos que hacían las montañas. Y ahora habían vuelto al espacioso cuarto de juego, que era tan grande como el gran salón y estaba lleno de toda clase de juguetes grandes y pequeños. El mayor de todos era un caballo de movimiento que parecía un jaco de verdad, y había una familia entera de muñecas de madera, de cera, de cartón y de china, además de unos cuantos bebés de trapo y tarugos de construcción innumerables, y bolos, y pelotas, y peones, y aros, y volantes, y combas, y muchísimos más objetos valiosos que los que yo pudiera enumerar en una página pero los niños preferían la nevada a todos los juguetes. ¿Prometía para mañana tantas animadas diversiones y para el resto del invierno? Los trineos, los resbalones desde la colina hasta el valle, las estatuas de nieve que había que esculpir, las fortalezas de nieve que había que edificar y la batalla de bolas de nieve que había que ganar. Así los chiquillos bendecían la nevada y se alegraban de ver que caía cada vez más espesa, y miraban con esperanza el montón que se estaba formando en la avenida y que ya era más alto que el más alto de ellos. «Vamos a estar bloqueados hasta la primavera», exclamaron con el mayor entusiasmo. «Qué lástima que la casa sea demasiado alta y que no pueda cubrirla la nieve. La casita encarnada de allá abajo... —¡Va a quedar enterrada hasta el tejado! —Pero, chiquillos locos, ¿todavía deseáis más nieve? —preguntó Eustaquio, que cansado de alguna novela que estaba leyendo, había entrado en el cuarto de juego. —Ya ha hecho bastante daño echando a perder la mejor partida de patines que hubiera yo podido disfrutar en todo el invierno. No volveremos a ver el lago hasta el mes de abril y hoy iba a ser el primer día que yo pasease patinando sobre él. —¿No me compadeces, Primavera? —Claro que sí —respondió Primavera, riendo—, pero para que te consueles, escucharemos uno de tus cuentos rancios, de los que nos contabas en el pórtico o en Arroyo umbrío. Puede que ahora que no tengo nada que hacer me guste más que cuando había nueces que buscar o buen tiempo que disfrutar. Inmediatamente Margarita, Trébol, Amapola y todos los chiquillos que aún estaban en Tanglewood se reunieron en torno de Eustaquio pidiéndole con afán que contase un cuento. El estudiante bostezó, se desperezó y después, con gran admiración de la gente menuda, dio tres saltos hacia adelante y tres hacia atrás por encima del respaldo de una silla, con el fin, según les explicó, de poner en movimiento su inteligencia. —Bueno, bueno, chiquillos, dijo después de estos preliminares, puesto que insistís y puesto que primavera se empeña, Veremos si puedo complaceros, y para que sepáis qué días tan felices existieron antes de que estuviesen de moda las nevadas, os contaré una historia del más viejo de todos los tiempos, cuando el mundo era tan nuevo como el peón nuevo de Capuchina, entonces no existía en la tierra más que una estación, el delicioso verano, y una sola edad para los mortales. —¡La infancia! —Nunca he oído hablar de eso —dijo Primavera. —Claro que no —respondió Eustaquio—. Será un cuento que nadie ha soñado antes que yo. Un paraíso de los niños que se desvaneció por culpa de una chiquilla tan mala como Primavera. Y Eustaquio Bryce se sentó en la silla sobre la cual había estado saltando... Sentó a Capuchina sobre sus rodillas, mandó callar al auditorio y empezó el cuento sobre la niña mala, cuyo nombre era Pandora, y sobre su compañero de juegos que se llamaba Epimeteo. Podéis leerle palabra por palabra, porque empieza ya. Hace mucho, mucho tiempo. Cuando el mundo estaba en su tierna infancia, hubo un niño llamado Epimeteo, que no había tenido ni padre ni madre, y para que no estuviese tan solo, le enviaron desde un país lejano una niña, también sin padre y sin madre, que viviese con él y fuese su compañera de juegos y su ayuda. La niña se llamaba Pandora. Lo primero que vio Pandora cuando entró en la casita donde vivía Epimeteo fue una caja grande y casi lo primero que le preguntó en cuanto pasó el umbral fue esto. «Epimeteo, ¿qué tienes guardado en esa caja?» «Querida Pandora», respondió Epimeteo, «es un secreto y debes tener la bondad de no preguntarme nada respecto a él. Han dejado aquí la caja para que esté bien guardada». Y yo mismo no sé lo que tiene dentro. Pero ¿quién te la ha dado a guardar? preguntó Pandora. ¿Y de dónde ha venido? También eso es un secreto, respondió Epimeteo. ¡Qué fastidio! exclamó Pandora haciendo una mueca. Me gustaría que la dichosa caja estuviese haciendo hasta aquí. No pienses más en eso. —exclamó Epimeteo—, vamos fuera a jugar con los demás niños. Hace miles de años que vivieron Pandora y Epimeteo, y el mundo ahora es muy diferente de lo que era en su tiempo. Entonces todo el mundo era niño. No hacían falta padre ni madre para cuidar de las criaturas porque no había peligros ni males de ninguna clase. No había ropa que coser y siempre se encontraba de comer y beber en abundancia. Siempre que un niño necesitaba alimento, lo encontraba colgado de algún árbol. Y si miraba al árbol por la mañana, veía en flor la comida que él estaba preparando para la noche y al anochecer veía el tierno capullo de su almuerzo del día siguiente. Era una vida muy agradable. No había tareas que hacer ni lecciones que estudiar. No había más que juegos y danzas. Y dulces voces de niños que hablaban o cantaban como pájaros o saltaban como fuente de alegre risa durante todo el largo día. Y lo mejor de todo es que los niños no disputaban ni tomaban rabietas ni se recordaba desde que empezó el tiempo que ninguno se hubiese ido a un rincón refunfuñando. ¡Qué tiempo más bueno para vivir en él! La verdad es que esos horribles y diminutos monstruos con alas que se llaman molestias y que ahora abundan tanto como los mosquitos, no se habían visto nunca en la Tierra. Y es posible que la mayor inquietud que hubiese experimentado un niño nunca fuese la mortificación de Pandora por no poder descubrir el secreto de la caja misteriosa. Esto fue en un principio la ligera sombra de una molestia, pero cada día se hizo más y más real, hasta que pasado algún tiempo la casita de Epimeteo fue menos alegre que la de los demás niños. «¿De dónde puede haber venido esa caja?» decía a todas horas Pandora. «¿Y qué tendrá dentro?» «Siempre hablando de la dichosa caja», dijo por fin Epimeteo, porque había llegado a cansarse de oír siempre lo mismo. Me gustaría, querida Pandora, que hablásemos de otro asunto. Anda, vamos a coger unos cuantos higos bien maduros y a comérnoslos debajo de un árbol, porque ya es hora de merendar. Y también sé dónde hay una viña que tiene las uvas más dulces que has probado nunca. —Siempre hablando de uvas y de higos —dijo Pandora con mal humor—, bueno, entonces dijo Epimeteo, que era un muchacho de muy buen genio, como muchísimos niños de aquellos tiempos, «vamos a correr y a jugar con nuestros compañeros». «Estoy cansada de tanto juego y no jugaré más», respondió Pandora. «No tengo humor para juegos. Esa caja tan fea, no puedo dejar de pensar en ella. Me tienes que decir por fuerza lo que hay dentro». Ya te he dicho cincuenta veces que no lo sé, respondió Epimeteo, ya un poco molesto. ¿Cómo quieres que te diga lo que hay dentro si no lo he visto? Pues ábrela, dijo Pandora, mirando de reojo a Epimeteo, y así lo vemos. Pandora, ¿en qué estás pensando? exclamó Epimeteo, y su rostro expresó tal horror ante la idea de abrir la caja que se le había confiado con condición de no abrirla nunca que Pandora comprendió que más valía no insistir pero no podía menos de seguir pensando en la caja y hablando de ella por lo menos, dijo, bien puedes decirme cómo ha venido aquí la dejó en la puerta, respondió Epimeteo un momento antes de que llegases tú, una persona muy sonriente y muy inteligente, al parecer, y cuando la dejó en el suelo, apenas podía contener la risa. Estaba envuelto en una capa muy extraña y llevaba un gorrito que parecía estar hecho en parte de plumas, tanto que yo llegué a creer que tenía alas. —¿Y qué bastón llevaba? —preguntó Pandora. —El más curioso que he visto en mi vida —exclamó Epimeteo—. Era como dos serpientes retorcidas alrededor de una vara y estaba tan bien tallado que al principio creí que las serpientes estaban vivas. —¡Le conozco! —respondió Pandora quedándose pensativa. Solo él tiene un bastón como ese, Es Azogue y él es quien me trajo aquí como la caja. «Sin duda la trajo para mí y probablemente contiene trajes bonitos para que yo me los ponga o juguetes para que juguemos tú y yo o alguna golosina muy rica». «Puede que sí», respondió Epimeteo dando media vuelta. «Pero hasta que Azogue vuelva y nos lo diga, ni tú ni yo levantaremos la tapa». «¡Qué chico más estúpido!», murmuró Pandora cuando Epimeteo salió de la casita. «Me gustaría que fuese un poco más atrevido» que tuviese un poco más de valor. Por primera vez, desde que había llegado Pandora, Epimeteo se marchó sin pedirle que la acompañase. Se fue solo a coger higos y uvas y a divertirse luego como pudo en compañía de otros niños. Estaba harto de oír hablar de la caja y deseaba con todo su corazón que «azoque» o como se llamase el mensajero que la trajo, la hubiese dejado en la casita de cualquier otro niño donde Pandora nunca la hubiese visto. La caja, la caja, siempre la caja. Parecía como si la caja estuviese embrujada, o como si la casa no fuese lo bastante grande para contenerla, sin que Pandora a todas horas estuviese tropezando con ella y haciendo que Epimeteo tropezase también. Sí que era triste para el pobre niño tener una caja en los oídos de la mañana a la noche, sobre todo porque, como los niños en aquel tiempo no estaban acostumbrados a tener preocupaciones, no sabían cómo arreglarse para soportarlas. Así es que una pequeña les daba entonces mucho más que hacer de lo que nuestros tiempos nos da una muy grande. Cuando Epimeteo se marchó, Pandora se quedó mirando la caja. La había llamado Fea lo menos cien veces, pero, a pesar de cuanto había dicho contra ella, era realmente un mueble muy bonito y hubiese adornado perfectamente cualquier habitación en que se hubiese colocado. Estaba hecha de una hermosa clase de madera con vetas oscuras y brillantes, y la superficie era tan brillante que Pandora podía verse la cara en ella. Como la niña no tenía otro espejo, no comprendo cómo no le gustaba. solo por ese motivo. Los ángulos de la caja estaban esculpidos maravillosamente. Alrededor de la tapa había graciosas figuras de hombres y de mujeres y los niños más lindos que se han visto jamás. Echados o jugando entre profusión de flores y follaje y esos varios objetos estaban tan exquisitamente representados y agrupados que flores, follaje y seres humanos parecían combinarse en una guirnalda de belleza única. Pero aquí y allí, asomando tras el esculpido follaje a Pandora, una o dos veces se le antojó que veía una cara no tan amable y alguna otra desagradable del todo, que deslucían por completo la belleza del conjunto. Sin embargo, mirando más de cerca y tocando con la punta del dedo no encontraba nada. Sin duda es que al mirar de lado alguna cara verdaderamente bonita le había parecido fea. La más bella de todas estaba esculpida en lo que se llama alto relieve, en el centro de la tapa. No había más en toda ella. La madera bien pulida y oscura y en el centro aquella cara, con una guirnalda de flores en la frente. Pandora había mirado aquella cara muchísimas veces y se le antojaba que podía sonreír o ponerse seria, lo mismo que si estuviera viva. Las facciones en realidad tenían una expresión viva y casi maliciosa, y parecía que en algunos momentos quisiera hablar y como si los esculpidos labios fuesen a romper en palabras. Si la boca hubiese hablado, probablemente hubiese dicho algo muy parecido a esto. No temas, Pandora, qué mal puede haber en que abras la caja. No hagas caso a ese infeliz epimeteo. Tú sabes mucho más que él y tienes cien veces más talento que él. Abre la caja y ya verás qué cosas más bonitas encuentras dentro. La caja, he olvidado decíroslo, estaba cerrada, no con cerradura ni cosa parecida, sino con un nudo intrincadísimo de cuerda de oro. Parecía un nudo sin principio ni fin. Nunca se ha visto nudo más ingeniosamente enredado, ni con tantas lazadas y vueltas, que parecía desafiar maliciosamente a que le desatasen con los dedos más hábiles. Y cuanta más dificultad parecía haber en él, más tentación le entraba a Pandora de examinarlo, solo para ver cómo estaba hecho. Dos o tres veces ya se había detenido junto a la caja, cogiendo el nudo entre el índice y el pulgar pero sin intentar positivamente desatarlo. «Creo», se dijo a sí misma, «que empiezo a comprender cómo está hecho. Me parece que si lo deshago podré volverlo a hacer igual que estaba. En eso sí que no habrá mal ninguno. Ni a Epimeteo se le ocurrirá regallarme por eso. No quiero abrir la caja y no lo haré nunca. Si ese terco de chico no consiente, aunque desate el nudo». Más hubiera valido que Pandora hubiese tenido algo que hacer o en algo que pensar para no haber tenido siempre el pensamiento en el mismo asunto. Pero los niños llevaban tan buena vida antes de que las penas apareciesen en el mundo que en realidad les quedaba muchísimo tiempo de sobra. No siempre podían estar jugando al escondite entre las zarzas floridas o a la gallina ciega con guirnaldas de flores, o a otros juegos que ya se habían inventado cuando la madre tierra estaba en la infancia. Cuando la vida es todo juego, el trabajo es el juego en realidad. No había absolutamente nada que hacer, barrer un poco y quitar el polvo a la casita, supongo, y cortar flores frescas que abundaban por todas partes y arreglarlas en los floreros, y ya estaba hecho todo el trabajo del día de la pobre Pandora. Y para todo el resto del tiempo, allí estaba la caja. Y después de todo, no estoy seguro de que en este sentido la caja no fuese para ella una bendición, porque le suministraba tal variedad de ideas en qué pensar y sobre qué hablar, en cuanto encontraba a alguien que le escuchase, cuando estaba de buen humor Podía divertirse admirando el brillante lustre de sus caras Y la rica orla de hermosos rostros y follaje que la rodeaba O si estaba de mal humor Por casualidad podía darle un empujón a un puntapié Y muchos recibió la caja Era una caja malévola como hemos de ver y bien los merecía Pero después de todo, si no hubiese sido por ella Pandora, que tenía una inteligencia tan viva no hubiese sabido en qué pasar el tiempo. Porque era realmente ocupación sin fin calcular qué habría dentro de la caja, qué podría ser. Figuraos, queridos niños, qué ocupado tendríais el entendimiento si en vuestra casa hubiese una caja muy grande que tuvieseis motivo para suponer que estaba llena de una porción de cosas bonitas que habían de daros como regalo del día de vuestros cumpleaños. ¿Creéis que hubiese sido menos curioso que Pandora? Si os hubiesen dejado solos con la caja, ¿no hubieseis sentido siquiera una tentación chiquita de levantar la tapa? ¡Ay, no, no! ¡Qué cosa tan fea! Pero si pensabais que había juguetes dentro, ya os hubiese costado trabajo perder la ocasión de echar una miradita. En realidad no sé si Pandora esperaba encontrar juguetes porque aún no se había empezado a hacer ninguno en aquellos días en que el mundo mismo era un juguete grande para los niños que vivían en él. Pero Pandora estaba convencida de que en la caja había algo muy bueno y muy bonito y por lo tanto estaba tan impaciente por verlo como lo estaría cualquiera de las niñas que me rodean. Y hasta puede que un poco más, pero de esto no estoy completamente seguro. Aquel día que estamos hablando, su curiosidad aumentó tanto, tanto, que por fin acercó la caja. Casi estaba decidida a abrirla si podía. ¡Ay, Pandora, curiosa! Primero intentó levantarla, Pesaba mucho para las pocas fuerzas de una niña como Pandora. Levantó uno de los lados unas cuantas pulgadas del suelo y la dejó caer de nuevo. La caja dio un buen golpe. Un momento después se le figuró que había oído algo dentro de la caja. Acercó el oído lo más que pudo y escuchó «¡Sí! ¡Sí!». Dentro había una especie de murmullo. Sería solo el ruido de los oídos de Pandora o el latido de su corazón. La niña no pudo convencerse de si había oído algo o no, pero su curiosidad era más fuerte que nunca. Cuando volvió la cabeza, cayó su vista sobre el nudo de cuerda de oro. «Sí que debe ser persona habilidosa la que ha hecho este nudo», pensó. «Pero creo que, a pesar de todo, yo soy capaz de desatarlo. Por lo menos quiero encontrar los dos cabos de la cuerda». Tomó el nudo de oro entre las manos y se puso a mirarle lo más atentamente que pudo. Casi sin intentarlo se encontró con que estaba empezando a desatarse. Entretanto, el sol entraba por la ventana abierta y con él las voces de los niños que jugaban lejos y acaso entre ellas la voz de Epimeteo. Pandora se detuvo para escuchar. -¡Qué hermoso día! ¿No sería mejor dejar en paz aquel nudo molesto, no volver a pensar en la caja e ir a reunirse con sus compañeros y jugar y ser feliz? Durante todo ese tiempo, sin embargo, sus dedos medio inconscientemente estaban ocupados en el nudo y mirando la cabeza ceñida con guirnalda de flores que estaba en la tapa de la caja encantada, le pareció que le hacía una mueca. Esa cara parece que me mira con malicia, pensó Pandora. Puede que se ría porque estoy haciendo una cosa mal hecha. Me dan unas ganas de echar a correr. Pero precisamente entonces, por casualidad, dio a nudo una vuelta que produjo un resultado maravilloso. La cuerda de oro se desató sola, como por magia, y dejó la caja sin cierre de ninguna clase. Qué cosa más extraña, dijo Pandora. ¿Qué va a decir Epimeteo? ¿Y cómo me las voy a arreglar para hacer otra vez el nudo? Intentó una o dos veces volver a nudarlo, pero pronto comprendió que no tenía habilidad para tanto. Se había desatado tan repentinamente que no podía recordar cómo estaba hecho y cuando intentaba recordar su forma y aspecto primitivos, parecía escapársele por completo de la memoria. No podía hacer otra cosa que dejar la caja como estaba hasta que Epimeteo volviese. Pero dijo Pandora, «Cuando se encuentre el nudo desatado, querrá saber quién lo desató». «¿Cómo le voy a hacer creer que no he mirado lo que hay dentro de la caja?» Entonces. En su corazoncillo perverso nació la idea de que, puesto que de todos modos había de sospechar que había mirado dentro de la caja, más valía mirar de verdad. ¡Oh, loca y curiosa Pandora! Podías haber pensado en hacer lo que era debido y en dejar como estaba lo que ya estaba hecho, y no en lo que tu compañero Epimeteo fuera a decir o a pensar. Y así hubiera sucedido, tal vez... Si la cara encantada de la tapa de la caja no la hubiese mirado de modo tan incitante y tan persuasivo, y si no le hubiera parecido oír más claro que nunca el murmullo de «Vocecitas dentro». No podía saber si era imaginación o no, pero en sus oídos había como un pequeño tumulto de murmullos. ¿Acaso era su curiosidad misma la que murmuraba? «¡Déjanos salir, querida Pandora! ¡Por favor, déjanos salir! Si vieras qué buenos compañeros vamos a ser para ti, déjanos salir y verás». «¿Qué será?» pensó Pandora. «¿Habrá algo vivo en la caja?» «Sea lo que quiera estoy decidida a verlo. Solo una miradita y luego vuelvo a cerrar la caja como antes. ¿Qué mal puede haber en que mire un poquito?» «Pero ya es hora de que sepamos». Lo que estaba haciendo Epimeteo. Aquella era la primera vez desde que había llegado su compañera que había intentado divertirse sin ella, pero nada le salía a su gusto ni era feliz como los demás días. No podía encontrar frutas maduras y dulces y si las encontraba se empalagaban. No había recogido en su corazón ni su voz surgía alegre como otras veces, al unirse a la de sus compañeros en sus bulliciosos juegos. En una palabra, se puso tan molesto y tan disgustado que los otros niños no podían comprender lo que le pasaba. Tampoco él lo comprendía del todo, porque debéis recordar que, en el tiempo de que estamos hablando, todo el mundo tenía la costumbre de ser constantemente feliz». El mundo aún no había aprendido a ser de otra manera. Ni un solo cuerpo había en estado enfermo. Ni una sola alma había estado triste desde que aquellos niños fueron enviados a la hermosa tierra para divertirse y gozar en ella. Por fin, descubriendo que algo le sucedía, fuese lo que fuese, dejó de jugar y le pareció lo mejor ir a buscar a Pandora que siquiera estaba de humor parecido al suyo, pero con esperanza de darle una alegría cogió unas cuantas flores hizo con ellas una guirnalda y empezó a ponérselas en la cabeza. Las flores eran muy bonitas, rosas y azucenas y flores de azahar y otras muchas que iban dejando a su paso un rastro de fragancia. Y la guirnalda estaba todo lo bien hecha que cabe por manos de un niño». Los dedos de las niñas, al menos a mí me lo ha parecido siempre, tienen más habilidad para hacer guirnaldas de flores, pero los niños de aquellos tiempos eran más hábiles que los dedos hoy. Y he aquí que llega el momento de decir que una gran nube negra hacía ya algún tiempo que andaba por el cielo, aunque todavía no había ocultado la luz del sol. Pero cuando Epimeteo entró en su casita, la nube interceptó la luz y produjo una repentina y triste oscuridad. Entró Epimeteo despacito porque quería, a ser posible, llegar sin que le sintiese Pandora y ponerle en la cabeza la guirnalda de flores antes de que ella se hubiese dado cuenta de su presencia. Pero no había necesidad de entrar tan despacio. Aunque hubiese dado pasos pesados y ruidosos, tan ruidosos como los de un hombre, casi iba a decir como los de un elefante, es probable que Pandora no le hubiese oído llegar. Estaba demasiado absorta en sus malos propósitos. En el momento en que Epimeteo entró en la casita, la chiquilla había puesto la mano en la tapa y estaba a punto de abrir la caja. Epimeteo la miró. Si hubiese dado un grito Pandora probablemente hubiese retirado la mano y el misterio tremendo de la caja no se hubiese sabido nunca. Pero Epimeteo, aunque nunca hablaba de ello, tenía también su poquito de curiosidad por saber lo que había dentro. Comprendiendo que Pandora estaba resuelta a descubrir el secreto, decidió que su compañera no había de ser la única en enterarse de él. Y si dentro de la caja había algo bonito o que valiese la pena, también él quería tener su parte. Así es que, después de tantos prudentes consejos a Pandora para que demorase su curiosidad, Epimeteo se volvió casi tan intensato como ella y casi tan insensato y culpable como su compañera. De modo que si echamos la culpa a Pandora de lo que sucedió no debemos dejar de echársela también a Epimeteo. Cuando Pandora levantó la tapa, la casita se quedó muy oscura y muy triste, porque la nube negra había ocultado por completo el sol y parecía haberlo enterrado vivo. Desde hacía un rato venían oyéndose truenos lejanos que de repente se hicieron terribles, pero Pandora, sin oírlos, levantó la tapa y miró el interior de la caja. Le pareció que un enjambre de criaturas saladas salía de ella volando y en el mismo instante oyó la voz de Pimeteo en tono lamentable como si le doliese algo. —¡Ah! ¡Me han mordido! —exclamó. ¡Me han mordido! —¡Pandora! ¡Pandora! ¿Por qué has abierto esa maldita caja? Pandora dejó caer la tapa y volviéndose rápidamente miró a ver qué había sucedido a Pimeteo. La tormenta había obscurecido de tal modo la habitación, que no podía ver bien dónde estaba, pero oyó un zumbido desagradable, como si muchas moscas muy grandes o muchos mosquitos gigantescos estuviesen volando alrededor suyo. Y cuando se le acostumbraron los ojos a la escasa luz, vio multitud de feísimas y diminutas formas con alas de murciélago, que parecían encoliridadísimas y armadas de terribles aguijones en la cola. Una de ellas era lo que le había picado Epimeteo. No pasó mucho tiempo sin que Pandora empezase a llorar, con lo que menos dolor y susto de su compañero, y haciendo muchísimo más ruido que él, uno de aquellos odiosos monstruos diminutos se le había posado en la frente y no sé hasta cuándo la hubiese estado picando si Epimeteo no hubiese corrido a espantarle. Y ahora, si queréis saber quiénes podían ser aquellos feísimos animales que se habían escapado de la caja, os diré que era la familia entera de los males del mundo. Eran todas las malas pasiones. Eran las muchísimas especies de cuidados eran más de ciento cincuenta penas distintas. Eran las enfermedades en gran número de miserables y dolorosas formas. Eran muchas más clases de calamidades de las que yo puedo deciros. En resumen, todo cuando desde entonces ha afligido los cuerpos y las almas de la humanidad, estaba encerrado en la misteriosa caja y se les había entregado a Epimeteo y a Pandora para que lo custodiasen cuidadosamente, para que los felices niños del mundo no sintiesen nunca la menor molestia. Si hubieran cumplido fielmente su encargo, todo hubiese ido bien. Ninguna persona mayor hubiese estado triste nunca. Ninguna niña hubiese tenido nunca motivo para derramar una sola lágrima desde aquella hora hasta ese momento. Pero, y por esto podéis comprender cómo una mala acción de un solo mortal es una calamidad para el mundo entero. Por haber Pandora levantado la tapa de la caja y por no habérselo impedido a Epimeteo, aquellos males se han instalado entre nosotros y me parece que no tienen prisa de volver a marcharse. Porque era imposible, como comprenderéis que los dos niños tuvieran encerrado el enjambre feísimo dentro de su casita. Por el contrario, lo primero que hicieron fue abrir de par en par las ventanas y ver si podían librarse de ellos, y allá salieron volando los males. Y de tal modo atormentaron y afligieron a toda la gente menuda que fueron encontrando al paso que mucho tiempo ninguno de los niños volvió a sonreír. Y lo que es más extraño... Todas aquellas flores llenas de rocíos de la tierra, ninguna de las cuales se había marchitado hasta entonces, ahora empezaron a marchitarse y a deshojarse, y ninguna dura más de un día o dos. Los niños también, que parecían inmortales en su infancia, empezaron desde entonces a crecer día por día y pronto se hicieron jóvenes y luego hombres y mujeres y ancianos antes de poder darse cuenta del triste cambio. tanto, la malvada Pandora y el no menos malvado Epimeteo se quedaron en su casita. Los dos habían sido picados dolorosamente y tenían bastante dolor, que les parecía más intolerable porque era el primero que habían sentido desde que empezó el mundo. Como no tenían costumbre alguna de sufrir, no podían comprender lo que el sufrimiento significaba. Además, estaban de muy mal humor uno contra otro y cada uno contra sí mismo. Epimeteo se sentó en un rincón de espaldas a Pandora. Y Pandora se tiró al suelo y apoyó la cabeza en la caja fatal y abominable. Lloraba y sollozaba como si fuera a rompersele el corazón. De repente oyó un ruidito suave dentro de la caja. —¿Qué dirá? —preguntó Pandora levantando la cabeza. Pero Epimeteo no había oído el ruido o estaba de demasiado mal humor para darse por enterado. El caso es que no respondió. —¡Qué poco amable eres! —dijo Pandora volviendo a sollozar. —¿Ya no quieres hablarme? Otra vez el ruido sonaba como si los nudillos de una manecita de hada golpeasen ligeramente. Y por juego, —En el interior de la caja. —¿Quién eres? —preguntó Pandora con un poco de su antigua curiosidad. —¿Quién eres tú que aún estás dentro de esa maldita caja? Una vocecilla dulce respondió desde dentro. —Levanta la tapa y lo verás. —¡No! ¡No! —respondió Pandora echándose a llorar de nuevo—. «No quiero volver a levantar la tapa. Dentro de la caja estás, maligna criatura, y dentro te quedarás. Bastante de tus feísimos hermanos y hermanas anda ya volando por el mundo. No pienses que voy a ser tan loca que a ti también te deje salir». Miró hacia Pimeteo al decir esto, acaso esperando que la alabase por su prudencia. Pero el niño enojado dijo que a buena hora se acordaba de tener prudencia. «¡Ah! —dijo la dulce voz—, mas oh, valdía dejarme salir. No soy de esas malignas criaturas que tienen aguijones en la cola. No eran hermanos ni hermanas míos. Los que han salido, como veréis si queréis mirarme, ven, ven, Pandora, estoy segura de que me vas a dejar salir». Había una especie de amable hechicería en el tono de la voz que hacía imposible negar nada de lo que pidiera. El corazón de Pandora se había ido aliviando insensiblemente a cada palabra que salía de la caja. También Epimeteo, aunque sin salir de su rincón, se había vuelto un poco y parecía estar de mejor humor que antes. —Mi querido Epimeteo —exclamó Pandora—, ¿has oído esa vocecita? «Sí, la he oído, sí», respondió Epimeteo, con no muy buenos modos. «¿Qué tenemos con eso?» «¿Quieres que vuelva a levantar la tapa?», preguntó Pandora. «Haz lo que te parezca», dijo Epimeteo. «Ya has hecho tanto daño que puede que no importe que hagas un poco más. Un mal añadido al lejambre que has echado a volar por el mundo no significa nada». Podías hablarme con mejores modos, murmuró Pandora limpiándose los ojos. —¡Ah, niño, niño! exclamó la voz dentro de la caja en tono medio serio, medio de burla. —De sobra sabes tú que estás deseando verme. Ven, Pandora, ven, levanta la tapa. Tengo prisa por consolaros. Déjame que respire un poco de aire libre y ya veréis cómo las cosas no son tan tristes como os parecen. —¡Epimeteo! —exclamó Pandora—. Pase lo que pase, estoy decidida a abrir la caja. —Y como parece que la tapa pesa mucho —exclamó Epimeteo corriendo por la habitación—, te ayudaré. Así, de común acuerdo, los dos niños levantaron de nuevo la tapa. Salió volando una radiante y sonriente mujercita, que revoloteó por toda la habitación, arrojando luz por donde quiera que pasaba. -¿No habéis hecho bailar nunca un rayo de sol con un pedazo de espejo? -Pues eso parecía el alado regocijo de aquella mujercita como un hada en la oscuridad triste de la habitación. Voló hacia Epimeteo y puso ligeramente el dedo en el sitio en que el mal le había picado e inmediatamente cesó el dolor. Luego besó a Pandora en la frente y también curó el daño. Después de realizar esta buena obra, la alegre desconocida revoloteó juguetonamente sobre las cabezas de los dos niños y los miró tan dulcemente que ambos empezaron a creer que no eran realmente tan malo haber abierto la caja, puesto que, de otro modo, su gozosa huéspeda se hubiera quedado prisionera para siempre entre aquellos malvados duendes con sus aguijones de la cola. —¿Quién eres, hermosa criatura? —preguntó Pandora. —Hay que llamarme Esperanza —respondió la mujercita—. Y porque soy tan alegre y sé dar tanto ánimo, aunque soy tan pequeñita, me encerraron en la caja para consolar al género humano de todo el enjambre de males que había destinado a caer sobre ellos. No temáis, ya veréis cómo lo pasamos muy bien a pesar de todo. «Tus alas tienen muchos colores, como el arco iris, exclamó Pandora. «¡Qué bonitas son!» «Sí, son como el arcoiris» dijo la esperanza, porque aunque soy alegre por naturaleza estoy hecha tanto de lágrimas como de sonrisas. ¿Y te quedarás con nosotros? preguntó Epimeteo. ¿Siempre y para siempre? Siempre que me necesitéis me tendréis, dijo la esperanza con su placentera sonrisa, y me necesitaréis mientras estéis en el mundo. Prometo no abandonaros nunca». Vendrán tiempos y ocasiones, de cuando en cuando, en que me he desvanecido por completo, pero otra vez y otra vez y otra, cuando menos lo penséis, veréis el resplandor de mis alas en el techo de vuestra cabaña. Sí, hijos míos, y sé que luego os van a dar una cosa muy buena y muy bonita. «¡Oh, dinos qué es!» exclamaron los niños. «¡Dinos qué es!» «No me preguntéis». Repuso Esperanza poniéndose un dedo en los labios de rosa pero no desesperéis de alcanzarlo aunque no os llegue mientras viváis en la tierra creed en mi promesa porque es verdad te creemos exclamaron a un tiempo Pandora y Epimeteo y así lo hicieron y no solo ellos sino todo el que ha vivido ha creído en la esperanza y para deciros la verdad, no puedo menos de alegrarme, aunque desde luego fue cosa muy mal hecha, no puedo menos de alegrarme, digo, de que nuestra loca Pandora levantase la tapa de la caja. Sin duda, sin duda, los males siguen revoloteando por el mundo y han aumentado en multitud en vez de disminuir, y son una serie de duendes feísimos y llevan en la cola los aguijones más envenenados». Yo he tropezado con ellos y me han picado, y espero que me picará mucho más, según vaya siendo más viejo, pero, ¿y la luciente y amable figura de la esperanza? ¿Qué haríamos en el mundo sin ella? La esperanza espiritualiza a la tierra, la hace siempre nueva». Y aunque miremos el mundo en su aspecto mejor y más brillante, la esperanza nos dice que toda esa luz no es sino la sombra de una bienaventuranza infinita que hemos de encontrar después. Primavera preguntó Eustaquio tirándole de una oreja. ¿Te gusta mi pequeña Pandora? ¿No piensas que es tu vivo retrato? Pero tú no hubieras vacilado tanto antes de abrir la caja. «Bien castigada hubiese estado por mi maldad», replicó la chiquilla agudamente, «porque lo primero que hubiese salido de ella al levantar la tapa hubiese sido el señor Eustaquio Bright en forma de calamidad». «Primo Eustaquio», dijo Amapola, «¿contenía la caja todo el mal que ha sucedido en el mundo?». «Sin faltar una amiga», respondió Eustaquio. Esa misma nevada que ha echado a perder mi partida de patines estaba allí encerrada. —¿Y qué tamaño tenía la caja? —preguntó Romero. —Unos tres pies de largo —dijo Eustaquio—, dos de ancho y dos y medio de alto. —¡Ah! —dijo el niño—, te estás burlando de mí, primo Eustaquio. No hay males en el mundo para llenar una caja tan grande. —¿Y lo que es la nevada?—. No es mal que es diversión, de modo que no estaba en la caja seguro. —¡Miren ustedes el chiquillo! —exclamó Primavera con aire de superioridad. que poco sabe de los males del mundo, pobrecillo! Ya hablará de otro modo cuando tenga una experiencia de vida como yo. Y diciendo esto, empezó a saltar a la comba. Entre tanto el día iba llegando a su fin. Fuera el paisaje tenía aspecto tenebroso. Había a lo lejos, en el crepúsculo que se acercaba, como un rebaño de nubes grises que pasaban corriendo. En la tierra se habían borrado todos los caminos, y la nieve que se había amontonado sobre los escalones del pórtico demostraba que nadie había entrado ni había salido durante muchas horas. Si un niño solo hubiese estado en la ventana mirando el paisaje invernal, ¿Acaso se hubiese entristecido? Pero media docena de chiquillos juntos, aunque no puedan convertir el mundo en un paraíso, pueden desafiar al invierno y a todas sus tormentas, que no serán capaces de entristecerlos. Eustaquio Bryce, además, aguijoneando por las circunstancias, inventó varios juegos nuevos que les conservaron llenos de alegría hasta la hora de irse a la cama y sirvieron para pasar con felicidad la tormenta del día siguiente. Fin.